Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy quiero enseñaros unos usos poco comunes para ChatGPT, específicamente para nosotros como marketers o para dueños de negocios o para emprendedores online que nos van a ayudar a hacer más dinerito con esta aplicación. Son unas aplicaciones que están empezando a dar muy buenos resultados y que la gente está usando ya. Así que es el momento de aprovecharlas para que tú también puedas subirte al carro de la inteligencia artificial y empezar a generar ingresos con ella, con estos usos poco comunes que te voy a decir. Son muy poquitos, así que toma nota y puedes empezarlos a poner en práctica. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti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 porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Y sin más dilación, vamos a ver cuáles son estos usos poco comunes para chat GPT para hacer dinerito con la inteligencia artificial. Lo primero que vamos a hacer es entrar a ChatGPT. Esto es ChatGPT. Está dentro de OpenAI. Dentro de OpenAI. No te preocupes, aquí abajo te voy a dejar los enlaces en la descripción. Si estás viendo este vídeo por primera vez, aquí en esta zona de arribita, te voy a dejar otro vídeo para que veas cómo te puedes dar de alta con ChatGPT y cómo puedes empezar a usarlo. Mírate ese video y si quieres vuelve a este o bien sigue con este y después ves el otro para que veas cómo puedes darte de alta. Entras aquí y le das clic a donde dice try chat GPT y le da y te pedirá que te des de alta. Bueno, yo ya me he dado, ya me he dado de alta así que me voy a ir a mi chat. Fíjate que me pone we are experiencing exceptionally high demand. Quiere decir que están experimentando una altísima demanda así que tenemos que ser pacientes para que nuestro trabajo sea subido al sistema. Bueno, ya estamos avisados. Así que si nos tardamos, bueno, pues nos vamos a tardar. Esto es ChatGPT. Y puede hacer un montón de cosas. Aquí vienen unos ejemplos. Explain quantum computing in simple terms. Recuerda que aquí también puedes traducir de inmediato. Es decir, si, si tú no entiendes algo. Por ejemplo, este voy a poner eso mismo. Explain. Porque no lo entiendo. Entonces lo voy a dar así. Fíjate que no está bien Ahí está en español, mira, ahí está el quantum computer, ¿verdad? La computación cuántica es un tipo de computación que utiliza fenómenos cuánticos como bla, bla, bla, bla, bla. Eso lo puede hacer. Entonces tú, si ves que está en inglés, no te preocupes que lo puedes traducir perfectamente al español. Bueno, ese es uno de los usos. Pero los usos poco comunes de los cuales yo te voy a hablar hoy y que te pueden ayudar a generar ingresos son los siguientes. Fíjate que nos ha puesto aquí ya el último chat. Me ha puesto en new chat porque no puse nada ahí. Y mira lo que pongo, crear extensión en Firefox. Crear en Python un programa para que me transcriba vídeos de YouTube. Y aquí tengo otros chats que no tienen nombre, pero que te voy a mostrar, porque son estos los usos que son poco comunes y que tú puedes hacer de manera automática. Vamos a empezar con este que dice crear extensión Firefox. Fíjate lo que yo le pedí, crea una extensión de Firefox. Que ponga el tamaño de la pantalla a 720 x 1024. Que esto es alta definición. Si tengo una pantalla más pequeña o más grande. Bueno yo la voy a poner a ese tamaño. Es un ejemplo. Simplemente para que veas. Lo sencillo que es hacer este tipo de cosas. Me pone. Para crear una extensión en Firefox. Primero necesitas descargar e instalar. El kit de desarrollo de Firefox. Que es el Firefox Add-on SDK. Y una vez que esté instalado el kit de desarrollo, sigue los pasos. Abre una terminal y navega hasta la carpeta donde quieras guardar la extensión. Listo, es decir, abres este tu ordenador. Escribes cfx init para inicializar la extensión. Te van a pedir que proporciones algunos detalles sobre la extensión, como el nombre y la descripción. Una vez que lo haya completado, el asistente de inicialización se creará una carpeta con el nombre de la extensión. Entra en la carpeta. En la carpeta de la extensión abre el archivo Mind. JS es un editor de texto. Ese archivo contiene el código principal de la extensión y añade el siguiente código, código final del archivo. Este código. Y fíjate que aquí ya me lo pone: Función resize window, window resize to 720 por 1024 Listo, copia el código. Le voy a copiar código. Guarda los cambios y cierra el archivo. En la terminal escribe cfx run para ejecutar la extensión. Se abrirá una ventana de Firefox con tu extensión instalada. Al hacer clic en el botón de la extensión se ajustará al tamaño de la ventana de 720x1024. Y así de sencillo yo ya he creado una extensión. Y si no sabía cómo hacerlo simplemente sigo estos pasos y ya está. Esto si yo no sé dónde está le voy a dar control C por ejemplo. Control C y le voy a poner aquí donde puedo encontrar el Firefox a bla bla bla. Y el kit de desarrollo de Firefox, Firefox A2 bla bla bla es una herramienta. Gratuita, que se puede descargar y utilizar para crear extensiones en Firefox. Puedes descargar el kit de desarrollo de Firefox desde el sitio web oficial de Mozilla Developer Network. Para descargarlo, bla, bla, bla. Simplemente sigo los pasos. Fíjate, me lo da súper masticado. Abre un navegador y ve a fulanito de tal. Haz clic en el botón descargar ahora. Y ya sigo las instrucciones en pantalla de descarga. Y una vez que ya tenga esto, y ya me ha dicho cómo ejecutarlo, simplemente me voy aquí. Y sigo estos pasos para crear mi extensión. A mí se me ocurrió esto porque cada que yo hago grabaciones, que grabo un vídeo, lo grabo en este tamaño. Y siempre tengo que darle clic a la pantalla para que me haga en ese, pan, en ese tamaño. Entonces si yo directamente este tamañito y le doy clic a la extensión, plus, en automático ya me he ahorrado esos pasos. De aquí en adelante simplemente es cuestión de que tú pienses qué quieres hacer. Y el chat GPT te dice cómo hacerlo paso a paso. hacer extensiones es un negocio lucrativo. Hay un montón de extensiones muy buenas. Y aunque no las vendas, porque la gente piensa que solo vendiendo puede ganar dinero. No, eso no es así. Aunque no las vendas, simplemente para que las descarguen, tú puedes pedir un correo electrónico o un teléfono o lo que sea. Y tú ya ahí tienes datos para monetizar posteriormente tus extensiones. Eso está súper genial. Si eres más atrevido, este es otro uso poco común, Python. Y le he puesto, se lo puse en inglés porque era más fácil. Escribe un script en Python que transcriba un vídeo de YouTube de YouTube en texto. Y me dice, claro, aquí está el script de Python que puede transcribir tus vídeos de YouTube en texto. Copias el código. Y le doy todo esto. Me pone la URL. Esta URL yo la puedo cambiar cuando yo quiera. Efectivamente la cambio cuando yo quiera. Y ya está. Eso es todo. Simplemente ejecuto. Este script en mi consola de Python. Si no sabes, pues le ponemos aquí cómo puedo instalar Python y ya te dirá cómo puedes hacerlo. Y una vez que lo tengas instalado, ejecutas esto y ya puedes en automático las transcripciones de cualquier vídeo de YouTube, el que sea. Ya los simplemente los transcribes. ¿Qué puedes hacer después de transcribirlos? Un montón de cosas, un montón. Hacer artículos para un blog, sacar pequeños trocitos para redes sociales, hacer quotes, en fin, ya ahí ni te digo lo que puedes hacer. Puedes hacer un negocio completo, completo, solo con este prompt que te acabo de decir. Tú lo traduces, te vas a los a diferentes youtubers y les dices, oye, yo te lo hago en texto, te hago un blog o dos blogs, te hago... 10 posts para redes sociales, te hago las imágenes relativas a, a tu post. En fin, tú ya haces un negocio aquí, ya te conviertes en un creador de contenido de alto nivel. Un servicio que se paga de momento bastante bien. Después, fíjate lo que yo le puse. Escribe un script de Python que extraiga el vídeo en audio. No solamente me quedé aquí, sino que le di también a esta parte. Y ya me pone el script en Python. Tú puedes ponerle el lenguaje que tú quieras, pero Python es un lenguaje muy sencillo de aprender, entonces le puse Python. Para extraer el audio de YouTube y guardarlo en MP3, y ya me lo pone aquí, yo ya puedo hacer más cosas. te Imagínate el servicio completísimo que yo ya puedo darle aquí a cualquier persona. ¿Ves? Este script usa el, el API de YouTube para el vídeo. Y lo transforma en mp3. Y después, yo no me conformé con eso, le puse, escribe en Python un script que haga una descripción del vídeo en texto. Yo aquí le pongo el vídeo, ves este vídeo, y ya me hace la descripción en automático. Así de sencillo. Simplemente tengo que ejecutarlos en mi consola de Python. Y aquí ya le he puesto cómo puedo instalar Python en mi PC. Bueno, muy sencillo. Para instalar Python sigue lo siguiente. Descarga de aquí, ejecuta el instalador, sigue las instrucciones del asistente, asegúrate de seleccionar la opción para agregar Python al pack durante la instalación para poder ejecutar el Python, abre una ventana del terminal de la consola, escribe Python para iniciar el intérprete de Python, si la instalación ha sido correcta, sale el prompt de Python y ya podemos empezar a escribir los comandos, es decir, ya puedo empezar a ejecutar directamente, directamente estos scripts y hacer mi negocio, ¿qué te parece? Este es un uso poco común, pero la gente estamos pensando y digo estamos porque yo también estoy pensando mucho, mucho en aprovechar la inteligencia artificial para sacar más dinerito. Y aquí te lo estoy pasando completamente gratis, gratis para que tú no tengas que pagar ni un solo centavo con estos tips que la gente está sacando en cursos súper caros y te están dando este tipo de consejos, este tipo de información para que tú puedas generar dinero con Chat ChatGPT. Otra forma que te voy a decir, ya hemos creado extensiones no solo para Firefox, también puedes crearlas para Chrome, pero como para Chrome es muchísimo más común, las he creado para Firefox, que es el segundo navegador más común en el mundo y también tiene muchas opciones para monetizar. Este otro, este otro que es escríbeme un script para YouTube, para un canal de fitness sin recetas de keto. Y el script... Debe ser divertido y fácil de entender. Ojo con esto. Si yo le pongo funny, lo va a tener en, en el sentido divertido. Si yo no le pongo eso, no lo va a ser divertido. Lo va a ser muy serio. Y aquí me lo pone, ¿no? Hola bienvenidos a nuestro canal de fitness. Hoy vamos a mostrarnos cómo bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ahí está. Y por último, te voy a mostrar estos que son <ríe> prohibidos. Como ves, aquí me lo pone prohibido y me pone la precautoria. Este contenido puede violar nuestras políticas de contenido si crees que es un error submítelo por aquí evidentemente no es un error esto que he pedido es black hat puro y duro black hat sin embargo sí que me dice cómo hacerlo yo le puse aquí construye una extensión en chrome para extraer correos gratuitos tipo gmail y hotmail de un grupo de facebook y ya me dice que para extraer los correos electrónicos de facebook es una tarea que tiene que involucra el desarrollo de una aplicación de software y requeriría conocimientos de programación y el uso de la API de Facebook. Este ya no es tan sencillo, pero sí me describe cómo puedo hacerlo. Creo una cuenta como desarrollador, solicito la API de Facebook, configuro el proyecto con la extensión de Chrome en el panel de desarrollador, utilizo la API para que Facebook acceda a la información del grupo, obtiene la lista de nombres, recorre las listas del grupo y extrae la información de contacto de cada miembro, incluyendo dirección de correo electrónico almacena los correos extraídos en una base de datos o en un archivo de texto crea la interfaz de usuario de la extensión de Chrome que permite al usuario seleccionar el grupo de Facebook y me pone la precautoria que es importante tener en cuenta que extraer la información de Facebook está violando los términos de la plataforma por lo que es posible que la extensión esté prohibida y me la dejen usar solo una vez o dos y fuera y además es ético y legalmente cuestionable extraer la información de terceros sin su consentimiento pero oye se puede hacer. Y aquí me dicen cómo. Y la otra es cómo crear una aplicación del estado del tiempo del clima de cualquier localidad del mundo. Esto yo lo he pensado porque si quieres hacer una página del tiempo del clima. Son de las páginas más visitadas y que se les puede poner AdSense, se les puede poner y se les pueden poner Push Notification, un montón de cosas y tú puedes hacer este tipo de cosas. ¿Cómo? Pues tienes que encontrar la API del pronóstico del tiempo. ¿Dónde? Pues mira, ahí dice que hay muchas, pero las que son más alcanzables y precio razonables son la API de OpenWeatherMap y la API de AccuWeather. Y ya tú le das todo lo demás, seleccionas la plataforma, desarrollas la aplicación utilizando el lenguaje de tu elección, deberás diseñar la interfaz de usuario, bla bla bla, incorporas la API y se acabó. <ríe> y aquí es donde se encuentra realmente bastante dinero. Sobre todo en esta parte de Python, porque tú puedes construir un negocio de la nada, de la nada. Tú ya aquí tienes todo. Lo único que tienes que hacer es dedicarte a conseguir clientes. Es todo tu trabajo. Todo lo demás ya está en automático. Python lo va a hacer por ti. Python va a extraer las transcripciones de los vídeos de YouTube. Los va a poner en formato audio, simplemente te va a crear la descripción del vídeo y te puede hacer un montón de cosas que todavía no las puse porque ya son privadas y las estoy poniendo únicamente para mis grupos privados. Pero para los grupos abiertos, para que todo el mundo lo sepa, pues estamos haciendo este tipo de cosas súper buenas con la inteligencia artificial. Marketer lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo de los usos poco comunes para chat GPT para hacer dinerito. Recuerda que aquí abajo te dejo la descripción a ChatGPT y si no está en tu país, paciencia, paciencia. Y te recuerdo, Marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!